Hola amigos, como ustedes vengo a enterarme de la noticia bomba que soltó Fernando Villavicencio y que está aquí en estos momentos, la pueden ver en pantalla Urgente, dice el candidato presidencial Andrés Daraos no solo trabajó tres años en el gobierno de Lenín Moreno, además vendió su renuncia Dígale al país cuánto recibió por el, al, del estado por su renuncia a lo cual inmediatamente Aparicio Caicedo, asesor de Lazo, nos dice En plena pandemia Andrés Arauz vendió, vendió su renuncia por más de 27 mil al gobierno de Lenin para dejar un cargo que no ejerció por años porque estaba estudiando en México entonces hoy les vengo a contar la verdad de esta cosa tan indignante Bueno, salta la noticia de que evidentemente Andrés Arauz estaba trabajando hasta el 2020, al menos estaba en nómina del Banco Central hasta el 2020 cuando eh, se da una reestructuración y realmente lo votan eh, del Banco Central. Entonces aquí tenemos el oficio oficial, el oficio oficial, tenemos el oficio donde explican por qué deciden, ay, ahí estoy, por qué deciden separarlo de la institución. Y deciden separarlo de la institución, dicen, porque él ha trabajado, si bien ganó el concurso, durante ese tiempo ha pasado, y lo pongo aquí eh, resaltado, eh, 10 años y 5 meses haciendo uso de comisiones de servicio y licencias, entonces en, ellos dicen que en este periodo de 12 años, 10 no ha pasado en la institución y por ende eh, lo votan. Y esto es lo que dice la gente. Entonces que solo ha trabajado dos años en el Banco Central y como resultado de esos dos años le dan 27 mil dólares. Entonces aquí tenemos uno de los tantos tweets que salieron al respecto. Arau recibió 27.500 mil dólares del Banco Central por la compra de su renuncia. Por 12 años de antigüedad, de los cuales solo trabajó dos años. de Experiencia comprobada en meter la mano a los recursos del Banco Central. Y esto, como ven, eh, tiene 2.788 likes. Estoy seguro que lo han visto cientos de miles de personas este tipo de tweets. Y este es uno de muchísimos tweets que están ahí afuera. Entonces, volvamos a ver el tweet original. ¿Qué es lo que empezó toda esta bola de nieve para, para ver qué es lo que realmente pasó? Entonces, aquí tengo esta imagen que es la que comparte fernando villavicencio y esperen un ratito que me voy a traer a mí mismo al frente uh, order oh, to <ríe> hola entonces ustedes pueden ver aquí en la última columna aquí es donde finalmente lo votan Andrés Arauz en la línea número 1 abajo de mi cabeza aquí dice Andrés, Arauz, Andrés David Arauz Galarza eh, Sale en el 8 de mayo de 2020 Pero quiero que se fijen en la última línea Que está a ese lado, al fondo Y donde dice Compra de renuncia obligatoria Obligatoria con indemnización Y nada más quiero poner eso ahí Para desbaratar uno de los mitos Que están circulando en Twitter Que es que él vendió su renuncia Una renuncia obligatoria Es un eufemismo Que el Estado utiliza Para no escribir despido Despido con liquidación es lo mismo que renuncia obligatoria con indemnización. Punto 1. Punto número 2. Eh, volvamos a ese oficio, ¿no? Donde nos dicen que ha estado trabajando en eh, 12 años, pero de esos 10 años y 5 meses ha estado eh, haciendo uso de comisiones de servicio y licencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver el detalle. La licencia está en la primera línea. Eh, es una licencia sin remuneración y es la que nos dice que se fue por asuntos de su doctorado a México ok entonces ahí no estaba recibiendo sueldo pero estaba como en la nómina de la institución el resto no, no son licencias todas son comisiones de servicio comisiones de servicio, comisiones de servicio y comisiones de servicio ¿qué son las comisiones de servicio? las comisiones de servicio son las figuras administrativas que tiene el estado y las voy a poner nada más para referencia aquí en el video mientras explico de qué se tratan. Una comisión de servicios es la manera que tiene el Estado de conservar un empleado del sector público dentro de un cargo que él ha ganado por concurso, pero um, hacer uso de este empleado en alguna otra institución. Entonces el Estado piensa que le conviene que esa persona... Se queda en su cargo en el largo plazo, pero en el corto plazo necesita que desempeñe alguna otra función. ¿Cuál es la diferencia entre con remuneración o sin remuneración? Es que solo durante dos años tú puedes ser un, un, hacer una comisión de servicio con remuneración y después de eso solo puedes hacer comisiones de servicio sin remuneración. Entonces, um, si nosotros volvemos otra vez al a esto de acá, nosotros vemos que efectivamente eh, ha pasado a Andrés Arauz trabajando eh, 12 años en el Banco Central pero sin contar las, las comisiones de servicio, él ha tenido una licencia nada más desde 2017, pero desde 2006 hasta 2017 él ha trabajado en el Banco Central y como préstamo del Banco Central en otras instituciones públicas, eso es la Comisión de Servicios mucha gente le llama la atención a esta figura legal porque piensan que es una especie de trato especial que se da rara vez y la verdad es que yo no sé qué tan común sea, pero cuando yo trabajé en el sector público como un servidor público eh, de bajo rango, yo constantemente me encontraba con gente que estaba en comisión de servicios prestada de una institución a otra. Entonces, el momento en que la comisión de servicios empieza, tú dejas la institución A y empiezas a trabajar en la institución B. Termina la comisión de servicios, retornas a la institución A y sigues siendo empleado de ahí. ¿Qué es importante de este cambio de este préstamo? Que como es un préstamo, realmente nunca fuiste despedido de, ni de la institución A ni de la institución B. Sino que nada más te prestaron momentáneamente, pero tú seguiste teniendo eh, continuidad de tu puesto. Porque tú te lo ganaste por concurso. Entonces... Si bien Andrés ha tenido varias comisiones de servicio, nunca ha sido despedido. Y ahora vemos un tuit donde dicen que solo ha trabajado dos años y le están pagando por dos años 27.500 dólares. Lo cual es eh, manipulación de la información, porque lo que pasó realmente es que él ha estado como parte del, empleado, del Banco Central y prestado desde el Banco Central a otras instituciones públicas trabajando continuamente 11 años. Entonces, en el momento en que te despiden, no te pueden decir, bueno, pero nosotros le prestamos a otra institución, entonces eso no le vamos a pagar. Porque eso sería no reconocer el trabajo que tú desempeñaste eh, durante esos años. Y no creo que nadie cuestione que te liquiden lo que tienen que liquidarte como empleado público durante esos 11 años. Entonces, habría que ver si una persona que ha trabajado 11 años realmente merece la cantidad de dinero que, que le dan a Andrés Arados. Entonces para eso yo he hecho lo siguiente. He visto el cargo que Andrés tiene en, en, en este oficio, que es de especialista de pagos. O sea, esa gente tiene un sueldo de 1.676 dólares. Voy a asumir que ese fue su último sueldo. Y abajo, acá abajo mío, tengo la calculadora eh, del Ministerio de Trabajo de cuánto deberían pagarte. La calculadora no me permite irme hasta 2006 así que voy a usar los 10 años desde el 2011 hasta el 2021 son 10 años exactamente he puesto, eh, ustedes ven ahí el sueldo de 1676 eh, incluido décimo tercero y cuarto y voy a calcular cuál es el valor que deberían pagar por 10 años y el valor que deben pagar aproximadamente por 10 años son 22.860 dólares uh, me imagino que por 11 años será un poco más eh, no sé exactamente cuál sea el tiempo de remuneración, no sé si está incluido lo de la licencia en, en México o no, no lo sé. Pero si es que estuviera trabajando durante 11 años, eh, deberían haberle pagado, según la calculadora de Google, más o menos $25,146.84. Entonces, este es el cálculo que hago yo, sin saber mayor cosa de administración pública, pero con información pública. Y entiendo que otra gente ha hecho el cálculo, eh, que, gente que sí sabe de administración pública, han dicho que el cálculo de, de la indemnización es correcto. Y entonces, ahora quiero volver con ese contexto a estos tweets. Estos tweets que nos dicen que Andrés Arauz, uh, uno, trabajó dos años y cobró como que hubiera trabajado 13 Dos, que por esos dos años cobró 27.500 dólares Y tres, no solo que cobró, sino que en media pandemia Decidió él vender su renuncia Y aprovecharse así durante una pandemia De cogerse 27.000 dólares del dinero público um, y, lo, y lo pongo aquí nada más Para poner el contexto De cómo la gente es fácilmente manipulada con información pública Simplemente uh, porque la administración pública es compleja y estos detalles son engorrosos de explicar. Es más fácil tuitear algo y dejar que te lo retuiteen 2.000 personas, te lo retuiteen 3.000 personas sin realmente entender lo que está pasando. Y alguien dijo algo en este contexto que a mí me parece clave. Y lo que dijeron es, ¿cómo pretenden administrar el estado si no saben cómo funciona? Y si saben, entonces tienen mala fe y están haciendo esto con mala fe. Obviamente el, el interés de ellos no es que les salga la verdad o algo por el estilo Porque puede aquí haber algo um, que no, no sea estrictamente perfecto en cómo se han llevado administrativamente las cosas Sí, no sé, mejor dicho, no, no tengo idea de, de si eso está pasando o no Pero estas acusaciones falsas, um, calumnias diría yo, no son accidentes Y nada más demuestran cómo y por qué la gente desarrolla desconfianza hacia los medios de comunicación cuando replican este tipo de cosas y yo he querido mostrarles lo poco que sé habiendo trabajado en el sector público y escuchando a la gente aquí y allá de por qué me llamó tanto la atención todos estos tweets entonces sí, Andrés Arauz trabajó en el Banco Central tantos años y muchos de esos fue prestado a otras instituciones públicas pero la indemnización no es por los dos años que estuve en el trabajo en el Banco Central sino es por los años que estuvo en el Banco Central más los años que fue prestado a otras instituciones públicas. ¿Quién en sus cabales se quejaría de que a la gente le indemnicen por el trabajo que sí ha realizado? Y yo creo que los trabajadores no, porque el Estado es el que se encarga de velar por los intereses de los trabajadores, de todos los trabajadores. Y obviamente tiene que dar el ejemplo cuando indemniza a la gente. Si aquí se dieron un montón de despidos en el gobierno de Lenin, es evidente que esa gente tenía que reconocérsele lo que le correspondía por liquidación. Entonces, si a ti te despiden, sin darte una explicación, puede que esa, esa la explicación que den en el oficio sea racional, pero si te despiden, y, y, y seguramente les ha pasado, ustedes les despiden, les liquidan, y después va a salir alguien a decir que tú compraste tu renuncia con el 10% del tiempo de trabajo, eso es una calumnia. Y, y nada más los pongo aquí para, para, para que ustedes Tomen la decisión que quieran con esto, hagan lo que quieran con esto. Yo sé que no voy a cambiar la opinión de la mayoría de gente, pero si alguien fue engañado eh, con esta noticia, no entendió qué estaba pasando, o se sintió decepcionado, eh, quería que, que lo sepan y que tengan por lo menos donde descubrir qué es lo que realmente está pasando. Eso, eh, usualmente no hago muchos análisis políticos, pero esto me parece entretenido. Gracias por verme, soy Andrés Delgado Y nos vemos la próxima vez Y chao